No, Muchachos, y bloqueando y dañando cables. Gente que pensaban que iban a subir a 500 likes, en su vida y no van por 150. Atrasados. Señores, señores, seguimos en la información. Nosotros en cualquier videito nos metemos a 100 mil. 100 mil, tranquilito. Sí. Un, millón, un millón de personas alcanzadas. Un millón. No, no, nosotros acostumbramos a 12, a 13 millones. Bueno. Bien, tranquilo. Hay un programa ahí? que yo antes lo, lo oía sonar, pero yo creo que lo han desaparecido. No, han desaparecido, los osobrosos se han quedado con todo. Y, y nos disculpan. Lamentablemente, Lamentablemente no si disculpan. quieren volver a que la gente lo conozca, venga por la aquí, venga lo aquí nosotros lo, lo contratamos y lo sentamos ahí. Señores, Waldo Ariel <risas> y la vacuna contra el COVID, a rayita en el medio, me gusta, 19. Me gustaría que se la ponga Ariel primero. Luego de que el presidente de la República, mi amigo Luis Abinader Corona, Luisito, como yo le digo cariñosamente, claro, no eh, anunció que el gobierno está haciendo gestiones para conseguir dosis de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 para iniciar vacunación con el personal de salud y envejecientes. Gremios se han manifestado al respeto. Es este martes, el presidente del Colegio Médico Dominicano, doctor Waldo Ariel Suero, cuestionó nuevamente la eficacia de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca, con la que el gobierno tiene acuerdo para adquirir dosis y ya adelantó parte del pago. Sin embargo, Suero matizó su palabra y reiteró que prioriza las vacunas. Pfizer y Moderna contra el COVID-19 por encima de la que produce AstraZeneca junto con la Universidad de Oxford. El gremielista aclaró que el colegio no está prohibiendo ninguna de las vacunas con, contra esta enfermedad, sin embargo, defiende el derecho de los médicos que prefieren otra opción. Mm. Reiteró que muchos médicos han manifestado que no se aplicará la vacuna de AstraZeneca. Mm. El doctor Suero expresó que el colegio ha sido claro en su postura ante el tema y quienes deben retractarse son quienes permitieron la expansión de esta enfermedad en la etapa inicial y mediana del virus de manera desproporcionada. Señor Waldo Ariel. Pero ¿y quién es usted? En este país para decir que usted no está de acuerdo, no con la vacuna, con la compañía de la, que, que va a suministrar eh, la eh, vacuna, señores, pongan atención. Tengo, tengo algo que decirte sobre ese tema. Debimos como país o el gobierno, porque como yo no tengo ni voto en eh, eso, lo primero eso, que no. debió hacer el gobierno fue decir aquí está el dinero. Vamos a ver cuál es la, la vacuna más efectiva que va a tener la población es para esa, comprárselo porque tiene, él no, gobierno. Él no, lo, no, él no lo, comp porque él no lo compró. Porque déjame decirte. Que espérate, no es a lo loco que, que se Que la que el gobierno compró es americana. Entonces hay otra. Asesores tiene para eso. eso No, no, no, no es los no, no, no. Tú sabes que el primer país socioeconómico que señor, es Estados Unidos. Sí, si se no, la no, compraban no. a Rusia la vacuna, Oye, íbamos a sufrir peor que el coronavirus cuando nos quitaran el apoyo oye, de Estados oye, Unidos. Escúchame lo que te voy a decir. Entonces, es tú, ¿tú estás de acuerdo con que ese señor Lo que pasa es que él... la vacuna de, de la, la otra que parece rusa, que es la que están poniendo en Inglaterra, está dando resultados más positivos Pero, que la falsa. Oye, está bien. Escúchame. ¿Cuál es el afán de este caballero? Ese, para que, que los médicos no, de Inglaterra... No, no, no están me hable de eso, no me hable de eso. No me hable de eso. Mira, se trata de un tema muy delicado, que es el del coronavirus. El presidente no maneja solo un país. No, no. Y para comprar una vacuna, para, tiene que ser muy cuidadoso. Y es miles de millones de pesos. Tiene que ser muy cuidadoso. Tú sabías que son miles porque de Porque usted millones sabe de pesos. que aquí lo que más hay es mal alimentado, gente con anemia. Y con una vuelta que le llaman Yaya en el estómago, que no es como esos Inglaterra gringos que están bien alimentados. Bien papiados Bien papiado. Todas las desde que nacieron Que hasta ven el... huevos fritos cuando ven los canales de aquí. Y el salami. Porque aquí se da más promoción al salami que hay pecado. Sí. ¿tú no entiendes? Viene a ver el pecado más barato que el salami. Cuando viene a ver. Entonces, cuando le pongan eso, lo primero es que, que lo vayan a poner. Que lo busquen pop y que no lo busquen ni un barrio. Porque se va a morir. Se va a morir. A decir bueno, la primera vacuna Con ese caliente. Con ese caliente que venga esa vacuna de para allá. Se, una se la pongo flow. Espérate, no. Estás tranquilo que yo, yo estoy goyendo. Bueno, aquí somos poco. 10 millones de dominicanos y 2 y pico de haitianos. Hasta que no se vacune más de la mitad de la población. Yo no me la pongo. Claro, yo, este no, que está aquí, no. ni mi hija, ni mi esposa. Ni Escúchame, no, no, pero, mía, pero sí. esa posición la veo muy favoritima y de, de, de Hay que ver, del porque estamos hablando ver. de miles de millones de pesos. Sí, hay, hay que, que ver. Hay si que ver si el suero. Hay otra vueltita Hay un por empresario ahí. de la otra compañía. Ah, que, llama, que lo llamó. Caro, mira, hablamos llamó por aquí. A ver si nos compran la mitad de la vacuna nosotros. Que lo llamó. Cuidado. Y vamos a ver qué es lo que es. Ese atareo. Sí, porque estamos hablando de un negocio. Aunque se está hablando de salud, señores. Sí, pero hasta para, no, estamos hasta hablando para de usted negocio. vender un vehículo. Tú que tienes vehículo. Y tú pones un anuncio de una... Va a venir todo el mundo por atrás. Y lo que son tuyos, tuyos, tuyos, así. Te van a llamar. No, mire, yo tengo un comprador. Que, vamos, ayúdame ahí. Vamos a tumbarle tanto porque es mío. ¿Tú entiendes? Bien. Eso puede suceder. No, no estamos afirmando y nada. Y eso tanto que yo le voy a tumbar. Es ¿eh? que el tipo roba a dar Claro, eh, así mismo es. No estamos afirmando. Pero mira, háblate con Neto Flow que le rebaje 20 mil pesos. Pero de esos 20 mil, yo te voy a dar 10 a ti. Y yo me ahorro 10. No estamos afirmando nada, atención. Pero está como raro ese pataleo. Porque, oye, hace tiempo que el gobierno dominicano dijo. <risas> ¿A qué compañía le iba a comprar la vacuna y en qué, en qué cantidad claro, de dinero? Claro, Incluso se habló todo. que eran 10 millones de, de vacunas, que todo el dominicano iba a tener acceso gratuito a la vacuna. Claro, claro, y por ende, el colegio médico ¿verdad? sabía de esta información. Ahora bien, lo que te digo es: porque como digo una cosa, digo la otra, señores. Hay que ver si la vacuna de que se está poniendo en Inglaterra. Es bueno. más efectiva y tiene más calidad bueno. que la que se, la que compró en que los dominicanos, bueno. hay que ver porque no bueno. nos vamos, nos vamos a estar comprando vainas que son no, para no, gripe no de, de pollo. No me hable de eso. Y ahorita nos quedamos con el coronavirus igualito y gastamos 40 mil millones de dólares no, en nada. No, no, no me hable de eso. Calla gastos tres mm. no, no, no, no, quiero estar con eso. Ayer Suero siempre ha luchado mucho por su gremio. Sí. Ay. ¿Eh? Ha luchado siempre por su gremio. Por eso uh, siempre es lo con los Señores, pasando a otra información.